Hey, what gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro video informativo de Dragon Ball Chinover 2. El día de hoy, con la novedad, que está disponible el evento de Rey de Gohan Beast. Y el mismo está disponible desde ya hasta el próximo miércoles 17 de mayo. Para acceder al evento, debemos ir al Esfera azul que está atrás de la zona de tiendas. Todas las recompensas del evento están en la descripción del video. Recuerden que para obtener las todas, debemos el mismo mil de daño a Gohan Beast. También les informo que está disponible desde ya una campaña de medallas TP al doble hasta el próximo miércoles 17 de mayo. Igualmente. Antes de irme te recuerdo que puedes unirte al Discord oficial del canal y también seguirme en Twitch, donde hago stream todos los martes y viernes. De hecho, hoy estaremos probando todo lo nuevo del DLC. Sin más, espero este Yo soy Rascaldi y nos vemos a la próxima.